Lo que denunciamos aquí hoy es esa partida de 500.000 euros que, si os acordáis, el año pasado eh, era en torno a 70.000 para actividades, digamos, de carácter extraescolar en centros privados concertados, que nosotros ya aquí y en el patronato mmm, denunciamos eh, de alguna manera, y ahora eh, vemos que se, pues como decía antes, quintuplica o se estuplica, ...sin una razón aparente con relación a otros proyectos... ...que de largo recorrido, por ponernos un ejemplo... ...estamos hablando que hay partidas como el Bibiobus... Eh, ...que es muy demandado y que eh, sigue teniendo una partida... ...en torno a 32.000 euros... ...o eh, el apoyo con las eh, librerías de la ciudad... ...que es en torno a 10.000 euros... ...no entendemos cómo puede ser que esta partida... ...en centros que tienen fondos para poderse sostener... ...se lleve hasta esa cantidad de 500.000 euros...